Files de construcción Hola, soy ¿sí? dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cero. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No sé por qué hago estas cosas, pero bueno Aquí vemos como un pasillo Hay una puerta vale, La cual no hay acceso a ella Entonces, eh, yo te pregunto ¿Tú eres tonto? ¿Cómo entras? ¿Haces parkour? ¿Haces así? ¿Y saltas a la valla? ¿Y haces bomba? No pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué, qué os pasa con las escaleras? ¿Que les ponéis cosas delante para que, pa que no pase la gente? ¿Qué os pasa? La gente que salta, como yo, nos chocamos. La gente bajita, los niños, los bebés, pues sí que pasan. Ya, los bebés no andan. Ya lo sé, pero por ahí pueden pasar. Señor, ¿qué está usted haciendo en el baño de mujeres? No me fuera que pone un cartel, que pone una señorita. Al no ser... Que el que puso el cartel lo puso mal. No, ¿no ves que los bateres esos no los usamos nosotras? Esos para chicos. El tobogán, del infierno. Aquí la te estás jugando. Y cuando vas a tirarte por el tobogán, hay un abismo, ahí, que, que llega a, a la mitad de la tierra. Y ahí te quedas. Y luego vas cerca el niño, tienes que escapar. ¿Tienes que comprar una máquina de esas excavadoras? ¿Tienes que dar a una mujer muan, grande, muy Buscar ahí, entre los abismos de, de, de, del infierno, recoger al niño y volver a subir. ¿Cómo subes? Ahí ya no, no lo sé. No me preguntes porque no soy una experta en, en excavaciones. Yo lo dejo en el aire. Como pase, yo no quiero saber nada. Este cara ha hecho la escalera. Por lo menos ha respetado el... ¿Cómo se llama esto? Balco no, eh... bueno, la ventana. Uy, aquí hay una ventana. ¿Qué hacemos? ¿Lo saltamos o seguimos? Nos saltamos! Bueno, vale. Uh, uh, nos ponemos aquí. Dame la escalera. Uh, <risa> así no da la cosa. Coge un andamio y haz la escalera bien, pero no delante de la ventana porque la señora, cuando se asome, dirá: ¿esto qué es? ¿Qué me han montado aquí? ¿Qué, qué, qué es esto? Bueno, al menos habéis respetado la ventana, pero no está bien hecho. Pero ¿por qué se me olvidan las cosas que voy a decir? No lo entiendo. Claro, como no. es que como sale todo natural, no me hago guiones ni nada, sale así. Ya, al loco, pero es porque me gusta, quiero ser natural, como yo soy, soy en la vida real. Aquí como estoy mostrándome yo, o sea, aquí en los vídeos soy tal cual como, me, como soy yo, en la vida real. Los que ponéis los grifos, ¿sabéis que hay un agujero donde tiene que ir el agua? ¿In de hueco? Pues en el hueco, in de hueco, va el chorro de agua. ¿Entendéis lo que os quiero decir? El chorro va ahí, de in, in hueco. No, no fuera, ni, ni para el otro lado, ni al techo, ni, ni, ni para otro lado. En el hueco, in de hueco. Se ha cogido en el verano. Ha hecho así. Espero que sea un armario, ¿eh? Porque cruza una puerta, pero en algún sitio. Yo por ahí no paso. ¿Ves? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Otro de escaleras. Eh, por lo menos no hay una pared. Y por lo menos puedes pasar por los lados. Otro con la puerta. Este señor se iba a ir a su casa. Es un poco tarde, ¿eh? Bueno, me voy para casa. Que llego tarde y. ¡Tengo que hacer la cena! Eh, vecino... Eh, eh, una pregunta así... Un poco, un poco... loca... ¿No había aquí una escalera? ¿Cómo entré en mi casa? ¿Cómo te la han gritado? Ahora como entré yo en mi casa. Y así se quedó, el señor. Esa es la historia. Otra escalera. Es que solo veo escaleras. No hay más escaleras en el mundo que solo hay escaleras con paredes o copas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con las escaleras? ¿Qué pasa? No he llegado a ninguna parte. Esta carretera no sabemos dónde va, si se va para el fondo de, de la Tierra, para el centro de la Tierra, o es que es ahí se terminó. Hicieron la carretera, creció la montaña, y como se quedaron a medias con la carretera... Pues lo han ahí. Y en vez de hacer un puente, ¿sabes? O una subida o algo para, para poder pasar al otro lado. Dijeron, mira, lo vamos a dejar aquí, ya. ¿Sabes por qué? Porque le da pereza seguir a ver, por lo menos puedes pasar, ¿vale? Pero imagínate que viene alguien con la bici y se estampa con eso. No le puedes poner eso ahí en medio, que se estampa con la pared el muchacho. Bueno, la pared no es la cosa esa de los barrotes. Vamos, que el muchacho, como salga con la bici y tenga que correr por algo, o lo que sea, se estampa. Pone eso en otro lado, pone eso no en es otro sitio, no en otro sitio. Entiendo yo que aquí querían hacer un carril bici, pero por la cara le han puesto una valla han dicho ¡No! Por aquí no va a pasar usted. Usted va a tener que chocarse aquí. Por aquí no va a pasar usted. Y es lo que ha pasado. Que el ciclista ahora cuando vaya para allá se va a estampar contra la valla y se va a caer grabando menos mal porque no me vayas tú pero los que tengo yo para que te dejo por aquí cosas para que te suscribas les des vídeos y sigas aquí para que no te vayas luego le tiras para atrás y le das a uno de los vídeos o tiras o, o acabas de ver el vídeo entras al canal y sigues viendo vídeos pues también está bien hola chao